no hablamos de, de precios abusivos y especulativos, no porque no existan, sino porque cada vez existen más eh, y eh, nuestra población eh, espera que, que tengamos eh, una respuesta mayor en este Eso es lo que quería Asfixiar económicamente a la población para que la población, por la asfixia económica, por el malestar que causa la asfixia económica, tenga una ruptura, se provoca un estallido social y se caiga la revolución. Ahora, esa es una política honesta de una potencia. Es una política humanista de una potencia. ¿Quién le da derecho a una potencia a asfixiar económicamente a un pequeño país? a impedir que el pueblo de un país por su sacrificio, por su realización, por lo que produce, por lo que hace, por su talento, pueda disponer de las cosas fundamentales para su vida y se pueda desarrollar. Y tenemos deudas también a nivel internacional que tenemos que renegociar para poder llegar a una situación, en un momento, una mejor situación económica, poder honrar, porque nosotros siempre hemos planteado como principio de todas nuestras obligaciones con los inversionistas, con los, con, con los países, con los empresarios que han apostado por Cuba, que han apoyado por Cuba, que le suministran tecnologías o insumos, materias primas a Cuba, nosotros las vamos a cumplir. Nosotros no somos unos ladrones, tenemos un estado de ladrones, ni mucho menos. Lo que pasa es que nos han llevado a situaciones eh, eh, extraordinarias.